Muy buenos días amigos de, del Pescador TV Hoy nos encontramos en Zona Pesca y tenemos para la temporada de Tarariras combos para ofrecerte al mejor precio Por ejemplo, combo caña y seeker Real Smoke de 6 bulemanes Espectacular Marca de primera línea y después tenemos algo un poquito más elaborado y de mejor calidad El combo Cayus de Shimano Caña de grafito muy, pero muy bueno. Dos tramos fácil de transportar. Y para los que todavía no se animan a la pesca de by casting, tenemos este hermoso combo: caña Shimano Stimula y un reel Dam Modelo 2000. Pueden conseguirlo acá en zona pesca a partir, escuchen bien, a partir de 9.000 pesos.